...inspirador... ...organizado expresamente para conexiones... ...sube mucho la moral, te anima mucho, te, te motiva... Tenemos de compañeros que ya han, han andado un camino... ...y que pueden darnos su punto de vista, su conocimiento... ...sobre un tema ¿eh? concreto... Los emprendedores verdes y que estamos comprometidos con el medio ambiente creemos que sumar entre todos es multiplicar. Pues sobre todo un encuentro para emprendedores y del sector ambiental. Está enfocado para nuestros colegiados, pero está abierto a todos los profesionales que se dediquen al medio ambiente o se quieran dedicar a temas relacionados. Está abierto para todo ello. El éxito de una persona hoy en día no depende tanto del conocimiento que tenga, que por supuesto también, como de los contactos que sea capaz de establecer con otras personas, como de las redes que sea capaz de generar. Conexiones entre empresas que pueden buscar a futuros empleados y entre desempleados, que lo que están buscando también son empresas en las que inspirarse para generar su propia idea de negocio o empresas en las que poder estar interesados en dejar un currículum. Muchos de los trabajos surgen a raíz de entablar una conversación con una persona que a lo mejor no conocías pero que trabaja en el mismo ámbito que tú o complementa tu, tu sector. Entonces, por eso también incidimos mucho en, en potenciar el networking en nuestros eventos porque es clave para que existan esas relaciones entre los asistentes y, surjan, y puedan surgir esas posibles relaciones laborales. Somos un, una licenciatura o una graduación eh, relativamente reciente, entonces pensamos desde el colegio que es muy necesario eh, que nos juntemos, que compartamos ideas y que creemos eh, en contra de la competencia, que creemos colaboración. Principalmente se dividen en tres partes. La primera siempre suele ser una charla o una sesión motivacional para que los asistentes cojan energía positiva y vengan con ganas. Luego tenemos la ronda de ponencias, suelen ser multidisciplinar y tratan temas diversos dentro de la temática global del, del encuentro de cada año, que va variando. Y por último, es muy importante también la sesión de networking que realizamos, para que surja la sinergia oportuna y puedan conocerse con mayor profundidad todos nuestros asistentes. De hecho, un no encuentro como el que tenemos aquí Normalmente los profesionales vienen a conocer nuevas técnicas, a ver lo nuevo que ha salido, a ver cómo pueden implementarlo en su negocio, incluso para ver si a lo mejor hay algo que no han tenido en cuenta, que está circulando, que es un negocio que no tienen, que no tienen visto. Un encuentro donde te enriquece a nivel profesional pero también a nivel personal. Mm -hmm cargamos pilas, charlamos con personas que tienen los mismos problemas y, las, y han tenido las mismas soluciones que necesitamos nosotros. Yo creo que todos los encuentros donde nos crucemos con otros profesionales lo que nos permiten es afianzar redes y, que, y lo que nos permiten es establecer contactos que nos van a servir para sacar proyectos adelante cuando necesitemos eh, bueno, pues tirar de esas redes o de esos contactos. Entonces animo a todo el mundo que se, que se aventure, que venga a, esto, a estos encuentros porque bueno, te nutre como profesional, conoces compañeros, puedes estar alguna oportunidad incluso alguna un negocio que no se pueden considerar estando en el sofá, estando en casa o solamente delante de los lindos. Porque es un sitio donde podemos hacer comunidad, donde podemos, aparte de generar sinergia, generar realmente negocio. Aporta energía, aporta fuerza, aporta ganas y yo estoy seguro de que a cualquier persona que se le pregunte actualmente por el evento y que haya asistido con anterioridad, lo primero que te puede decir es que si vino con las pilas ...al 20% de aquí sale con las pilas al 100%... ...y es energía para, para continuar en un sector... ...y en un mercado eh, verde... ...que aunque no menos complicado, está al alza".